Buenas noches Puerto Rico, nuevamente con ustedes deseando que todos se encuentren bien Les saluda José Figueroa y les damos las gracias por sintonizarnos Estamos felices y contentos de la nueva forma de jugar Desde hoy añade el Wild Bowl un bolo adicional que podrías utilizar a tu conveniencia Para convertir tu jugada en una ganadora Si el número que resulte en el Wild Bowl es ese número que te faltaba para ganar Que cómo se juega es simple, busca la nueva hoja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 Vamos, que esperas? Juega Wild Ball y ponte a ganar. También atención a los jugadores de Powerball. Anoche cayó un premio. Secundario por la cantidad de 50 mil dólares en la gasolinera móvil Sagrado Corazón en San Juan. Así que muchas felicidades al ganador. Para hoy martes 25 de octubre del 2022 estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que serán certificados por la auditora Isabel Román de la firma Auditores Aquino de Córdoba Faro Company y supervisado por el personal de seguridad de la lotería electrónica en el estudio. Para mañana miércoles, el Powerball tiene un gran premio, escucha bien, de 700 millones de dólares. La Loto Cash tiene un premio de 570 mil dólares y si te llevas el premio, te lo entregan en un solo pago, al igual que la doble revancha que cuenta con un premio de 180 mil dólares. ¿Ya tienes el app de la Lotería Electrónica? Muy bien, pues si la bajaste, debes actualizarla para participar en sorteos, promociones o simplemente escanear tus boletos y crear tu cuenta, que es muy fácil. ¿Qué espera? También juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Es el número 2, repito, el número ganador en el Wild Ball es el número 2. Ahora pasamos al sorteo de Pega 2. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 2. Segundo número. 8. Los números ganadores en el Pega dos son 2 son 2-8, repito, 2-8 el 28. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3. Nuevamente, mucha suerte para todos. Primer número. 1. Segundo número. 6. Tercer número. 5. Los números ganadores en el Pega 3 son 1 6 5, el 165. Finalizamos los sorteos de la noche de hoy con el Pega 4, donde sin duda alguno que tiene otra gran oportunidad de ganar. Adelante con el sorteo. Primer número. 5. Segundo número, 7. Tercer número, 8. Y el cuarto y último número que completa el sorteo es el 9. Los números ganadores en Espega 4 son 5, 7, 8, 9. 57, 89. Muchas felicidades a todos los ganadores los sorteos de la noche de hoy. Para más información, entra a nuestra página web loteríasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por TV San Juan, TV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360. Gobernador anuncia extensión y adelanto de fondos federales para dependencias gubernamentales y entidades sin fines de lucro. Decenas de organizaciones se unen en una sola voz para abogar por la paridad del Medicaid. Aumentan las probabilidades de ganar en la lotería electrónica. En esta edición le explicamos cómo. Y en el tiempo, en vigor vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico. Mets de Guaynabo a la segunda posición de la Liga Superior Masculina. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, el gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy.